¡Wopa a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y hoy empezamos con los sorteos de los legendarios del vigésimo aniversario de Pokémon. Quiero explicar antes que nada la metodología que seguiré en mi sorteo del aniversario, ya que como son Pokémon legendarios, 100% originales, con objetos muy preciados y además de estos eventos que solo duraban 20 días y que ya no se pueden conseguir de ninguna otra forma, haré lo que yo denomino un sorteo exponencial. Explico. El número de Pokémon a sortear dependerá de la cantidad de suscriptores que tenga mi canal, lo cual aumentará tu porcentaje de probabilidad para ganarlo. Por ejemplo, si tengo entre 0 y 100 suscriptores, solo sortearé un pokémon. Si tengo entre 101 y 200 suscriptores, sortearé dos Pokémon y así sucesivamente. Cuando supere los 1000 suscriptores, los rangos eh, eh, serán entre 1000 y 1100 con un pokémon. Entre 1101 y 1100. Y 1202 Pokémon, y así sucesivamente, llegando a sortearse en algún momento hasta 9 Pokémon, matemáticas aparte. Dirás tú, pero si hay más suscriptores, tengo menos posibilidades de ganar. Pues no, ten en cuenta que no todos los suscriptores pueden estar interesados en ese Pokémon, porque lo tengan o porque no les guste, el motivo que sea. Y por tanto, si para ese sorteo tengo 100 suscriptores y participan 10 personas, solo tendrás un 10% de probabilidades para llevarte el Pokémon, pero si tuviera 300 tu probabilidad sería del 30% para ganar. Yo te recomendaría que para que tu nivel de probabilidades aumente invites a tus amigos a suscribirse a mi canal. Y ahora vamos al sorteo del mes, que como han podido ver durante todo el vídeo, el Pokémon legendario del vigésimo aniversario que toca este mes es Mew, el primer legendario que muy pocos pudimos conseguir en Pokémon rojo y azul y amarillo allá en el 1990, hace 16 años. Dios mío, qué viejo soy. Este mío en concreto fue repartido en las tiendas Game en febrero del 2016. Viene con el EOGF y con el ID 020216, haciendo referencia al 2016. Tiene la habilidad sincronía y el movimiento destructor. Nintendo lo repartió sin objeto equipado, pero en mi sorteo estará equipado con un huevo suerte. Además está este al nivel 100. Los requisitos que debes cumplir para llevarte este fantástico Mew son, en primer lugar, suscribirse o estar suscrito a mis canales de YouTube y Twitter. Subrayo a YouTube y a Twitter, en ambas. Tiene que ser en ambas redes sociales, si no, no contarás como participante. Si aún no dispones de Twitter, te aconsejo que te abras una cuenta de Twitter. En segundo lugar, debe darle like a este vídeo y escribir la palabra participo con tu nombre de usuario de Twitter. Y en tercer lugar, muy importante también, tienes que retuitear el tweet de mi vídeo. Explico cómo se hace. Entras en mi perfil de Twitter, yo voy a dejar el tweet del vídeo enganchado arriba del todo para que sea más fácil para que lo encuentres. Y tienes que pulsar el botón de retweet. Puede que hasta haga un vídeo tutorial de cómo hacerlo correctamente, así que cuando lo haga lo pondré como enlace si eso les ayuda por alguna parte de este vídeo. Y esos son todos los pasos a seguir, no son muchos, y son bastante sencillos. Recuerda que cuanto más amigos invites a suscribirse a mi canal, aumenta tu probabilidad de ganar. Puedes participar desde hoy mismo hasta el 30 de septiembre, y el 1 o 2 de octubre indicaré quiénes fueron los ganadores de este sorteo. Así que no me queda nada más que decir, más que muchísima suerte a todos. Les agradezco que hayan visto este vídeo, espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Y si no estás suscrito, suscríbete aquí abajo a la derecha en mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Adiós.